Vamos a iniciar eh, inhalando profundo en tres cuentas. Vamos a sostener dos cuentas y luego exhalamos por la nariz en tres cuentas. ¿Ok? Vamos. Un, dos, tres. Inhalo, sostengo. Un, dos. Exhalo por la nariz. Un, dos, tres. Inhalo, 1, dos 3, sostengo, 1, 2, exhalo, 1, dos 3. Inhalo, 1, dos 3, sostengo, 1, 2, exhalo, 1, dos 3. Una última vez. Inhalo, 1, 2, 3, sostengo, 1, 2, exhalo, 1, 2, 3. Ahora me acomodo para sentarme o sentirme cómoda o cómodo. Voy a ubicarme en este momento en el que estoy, considerando este momento como un regalo. Así que es un momento valioso en el que esta mente... que ha pensado tanto durante el día, la voy a limpiar. Entonces, voy a imaginar un río muy hermoso con aguas tranquilas. A la orilla de ese río hay un bote que está amarrado a una estaca y voy a echar en ese bote todo lo que ya pasó en el día, todo lo que sucedió, bueno y malo. Voy a visualizar que lo saco de mí y lo pongo en ese bote. Visualizo que todas las ideas y planes de lo que haré después de qué pasará también las saco de mí y las pongo en ese bote así saco de mi mente todo Dejo mi mente absolutamente clara. Y visualizo que ahora desamarro el bote de la estaca y lo veo irse con todo aquello que pensé, con todo aquello Que acumulé en el día Cada vez El bote se va más y más lejos Y entre más lejos se va Más me siento Liviano Liviana Relajada relajado. Puedes dejar ir pensando que ya lo que pasó, pasó. Agradeciendo lo que enseñó el día a mi ser y cerrando el capítulo de hoy ya pasó ahora voy a pensar en el ser más puro más luminoso y pacífico que existe en el universo. En el ser más lleno de amor. El que ama constantemente. En ese ser quien todos recuerdan en los momentos más duros. Algunos le llaman Dios. Otros le llaman la fuente universal de amor. Como quiera que le llaman es un ser extremadamente lleno de energía pura, extremadamente lleno de luz, como un sol cuyos rayos son cálidamente Tranquilizadores. Al igual como salgo a tomar sol, no hago esfuerzo, solo siento el calor de los rayos del sol. De la misma manera. Siento esos rayos cálidos de paz que van deshaciendo toda la negatividad de mi ser. La energía pura de este ser de luz. Ese amor sutil es como un baño natural de total tranquilidad. Dejo que mi ser reciba energía. Energía pura de paz, de amor. si estuviera bajo un toldo de protección en el que nada ni nadie puede entrar a crear caos. Este es un momento sagrado de recibir la energía el alma suprema. No necesito ni siquiera pedir Solo necesito aceptar que mi mente esté abierta a conectarse con esa energía universal, pura, de la fuente. Estado. suelto todas las expectativas por un momento dejo todos los deseos acerca de cómo deben ser las cosas o los demás para poder captar las señales sutiles del Ser Supremo para sentir el idioma con el que el Ser Supremo Me habla a mí El alma Así que entrego la fuente. Este momento presente. Mis circunstancias. Mis roles. Permitiendo abrir ese canal de comunicación con el Ser Supremo. Para recibir ese toque divino. Y así saber qué es lo que tengo que hacer en este momento. Ya que hay tantas cosas que no puedo controlar. Hay tantas cosas que suceden independientemente de mí. Y que a veces no tengo tanta claridad de qué hacer. Por eso, me dispongo a recibir la señal celestial del Ser Supremo. Thank <laughs> you. suprema es una fuente de sabiduría constante es un ser tranquilo dulce amoroso es mi guía. Cuando no hay ningún otro soporte en este mundo, Siempre hay una luz que es invisible al ojo humano porque es sutil y se siente con el alma. de captar la guía del Ser Supremo. Al igual que los ángeles hablan a través de señales son muy sutiles como seres de luz el Padre Supremo el alma suprema es aún más sutil pero así de cercano. Y es constantemente accesible. El guía que señala la verdad. Para eso, tal vez tenga que silenciar Todas las opiniones de la humanidad, de los seres humanos, opiniones tan llenas de limitaciones y de verdad percibir la sabiduría divina. de mi guía suprema. Que no solo me señala el camino, sino que también me da la fuerza de tener valor el coraje para dar los pasos que tengo que dar despertando en mí esa fuerza de voluntad. La fuerza interna del ser. No se despierta con algo físico. Se despierta Tengo que seguir. Y si hay algo que tengo que soltar. Ya sea un rasgo de personalidad, ya sea apego a personas, o a situaciones o cosas. El alma suprema me lo hace fácil. Tan fácil. porque cuando tengo valentía Él siempre ayuda Esa luz divina, pura, El alma suprema. Suavemente inhalo profundo, esparciendo de esa energía a este cuerpo, relajándolo. Entonces, cuando hablamos de la fuente del alma suprema, después de este ejercicio especial de recargarnos de esa energía, hay que recordar que el alma suprema vive en lo que se le ha llamado el nirvana, o la tierra más allá del sonido, o también le podemos llamar el mundo de las almas, o el cielo, que es ese Mundo absolutamente silencioso, nuestro hogar donde estamos en un estado de constante paz y conectarnos con nuestra mente que lleva solo un pensamiento. Y ahí, con lo que sea que la mente conecta, eso, con eso se recarga. Entonces, conectarnos con la fuente de paz, de amor, de dicha, hace que el ser se recargue de toda esa energía.